bueno vamos a ver cómo cómo responder un cuestionario en este caso tenemos en la sección de materiales de estudio este cuestionario de ejemplo vamos a hacer un clic para entrar al cuestionario acá podemos ver una descripción ¿eh? lo que nos dice es este cuestionario de ejemplo fue creado para mostrar el funcionamiento del mismo nos dice que tenemos eh, Tres intentos, ¿eh? o sea que podemos realizar el cuestionario hasta tres veces, y tenemos una fecha eh, a partir de la cual podemos realizar el cuestionario, la fecha de abierto, que en este caso es la fecha de hora, y el, la fecha de cierre, el tiempo límite para realizar el cuestionario. Después, el límite de tiempo es el tiempo que tenemos para realizar el cuestionario una vez iniciado. O sea, tenemos 20 minutos para responder todas las preguntas de ese cuestionario. Y el método de calificación, eh, calificación más alta, quiere decir que de los tres intentos nos va a quedar registrada la mejor nota. Así que podemos aprovechar los tres intentos para, este, para eso. Pulsamos en Intente resolver el cuestionario va a advertir, ¿eh? tiene un tiempo límite de 20 minutos, el tiempo empieza a contar desde el momento en que pulsamos el botón comenzar intento, y a partir de ahí voy a tener esos 20 minutos para responder todas las preguntas del cuestionario. Pulsamos entonces en comentar, comenzar intento, acá puedo ver en el panel de la izquierda las preguntas, ¿eh? acá puedo ver que son 10 preguntas, y sobre el centro y la derecha puedo ver el, el número de pregunta actual con el puntaje y puedo ver eh, que es una pregunta de opciones múltiples cada vez que yo ingrese a un intento para resolver el cuestionario es probable que las preguntas cambien de orden porque tienen orden aleatorio lo mismo que en las respuestas de opciones múltiples eh, también cambien veo ahí el tiempo restante eh, es un, un reloj que va eh, en un conteo en orden inverso. Entonces la idea es que yo vaya respondiendo cada una de las preguntas y avanzando a la página siguiente. En el caso de las opciones múltiples, selecciono alguna de las opciones, la que considero que es correcta, y después pulso el botón de Siguiente Página. Van a ver que aparece marcada la respuesta de las 10 de las preguntas. Aparece como que está contestada con este cuadro gris podemos avanzar sin responder a algunas de las preguntas si todavía no estamos seguros de responder no habría ningún inconveniente porque posteriormente puedo volver a esa pregunta eh, para responder una vez que que tenga la respuesta ¿no? en este caso es una opción de verdadero falso ¿eh? siempre la idea de responder es eligiendo alguna y pulsando siguiente página y siempre me va a ir marcando cuáles son las respuestas que ya, eh, que ya le di. Este botón de página anterior me permite retroceder para responder a aquellas preguntas que todavía no había respondido, o bien para modificar la respuesta que ya di. ¿no? A pesar de haber contestado, es posible cambiar esa respuesta, y después con el botón de siguiente página eh, avanzar a, a otra pregunta la idea es responder todas las preguntas porque si las preguntas están mal respondidas no restan puntaje entonces si tuviera dudas sobre alguna de las preguntas eh, a pesar de las dudas digo tendría que responderla igual eh, porque no resta puntaje entonces vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas puedo ver avanzar el tiempo en el tiempo restante Sigo respondiendo a las preguntas. Otra de opciones múltiples. Y cuando responda a la última pregunta me aparece el botón terminar intento. Con el cual eh, yo estoy finalizando ya el cuestionario. Acá puedo ver un listado de las preguntas respondidas. Por si me faltara alguna. Puedo volver al intento a, un, a modificar alguna respuesta. O bien, si yo estoy seguro de haber respondido todo como corresponde utilizar el botón enviar todo y terminar para finalizar con el cuestionario pulsamos entonces en enviar todo y terminar me vuelve a pedir confirmación ¿eh? porque ya no puedo cambiar la respuesta de este intento recuerden que tienen en este caso tres intentos para hacerlo y ahora sí me va a dar el cuestionario respondido la calificación que yo logré sobre los 10 puntos y enmarcados en color verde en las respuestas correctas y en color rojo eh, las respuestas incorrectas. ¿eh? Puedo recorrer eh, las preguntas con las respuestas para ver cuáles son los, eh, las preguntas en las que respondí mal, por ejemplo. Y una vez que ya revisé toda la información que necesitaba, pulsamos finalizar revisión eh, para salir del, del cuestionario. Si quisiera volver a hacer un intento, eh, en este caso me advierte que tengo que esperar. En general los cuestionarios están configurados para esperar un tiempo para el segundo intento. Eh, entonces ahí me va a decir en qué momento yo puedo realizarlo. Y para salir el cuestionario pulsamos eh, la opción esta, volver al curso y estamos.